¿Qué gol me farían tras naricía un rato? Dicen que suyos amos son ricos. Seguro que trabarán cosas majas. Esentiu viene de dentro. Voy investiga. investigar. Me apuntó. Prendes las lampas. Yo ya iré presto. no ya se fue de noche. ¿No tendrás miedo? ¡Claro que no! ¿Quién se atreve a abrir la puerta? ¡Ya! Ya voy. Enchegad las lampas. Atentos. La mía no fue. Se me acabó las pilas. ¡Mí! Pilar del revés, <risa> siente que vive una hembra. <risa> Había quien se atrevió a entrar primero. primer ¿Sé ¿Seguros? ¿Y el que bombilla quiere? Serían las huembras de las lámparas. ¡Va! Ya entro yo la primera ¡Qué es el rubio! es has visto? ¡Van a seguirlos! que fabunda el miedo y me choca. ¿Qué haces aquí? Pues no, pues no llevo un una cuembra. Te lo voy a decir. ¡Qué miedo! El que entra en casa mía no sale. Y a te No, no, no, no, No, no, ¡Venid! ¡Venid! ¡Pobres! ¿Queréis no un carran Aquí no hay sol. Me voy para optar a la falsa. ¡Amar, chao! A a la pobre así. Ah, espera, se me ha ocurrido una idea, echaré polvos pica pica en la sopa. ¡Que viene la viella! ¡Ansafran so Francisco, Entre mis canto, voy a mirar el defecto del caldo. Ya fue la oh, que ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! salir. no ¡Cagando! ¡Te ¡Corre! ¡Ya son de fuera! ¡Bien! No él nunca a entrar en misa casa Ya pues está seguro ¿Y es duendes? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa> <¡Acción>! ¿Qué <risa> tienes que decir? ¿es has visto? Ay. Acción, puedo ver. Pero... Pero puede venir la bella. Pero puede venir la be... Pero puede venir la bella. Pero puede venir la huella. ¡La bella! ¿Te ves un caramelo? Me fui otra falsa. Oye, va.